Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos con Silvina en, en vivo. Estamos este, a través de, de Facebook Live. Ahí voy a intentar... no sé si se va a lograr ver. No. No, bueno. no, no ahí está. No hay problema. Ahí estamos este, en vivo y ya voy a estar eh, mandando o compartiendo en realidad el link para que lo puedan estar viendo directamente... Eh, en el grupo de Whatsapp y pueden estar haciendo eh, foco ahí en el, en el link de Whatsapp así que eh, bueno esto, esto lo hacemos todas las todas las sesiones todos los martes esto es algo que eh, a mí no me sale muy rápido pero creo que por acá ya va a estar funcionando, ahí ya estaba tuiteando algo eh, Isaura Así que seguramente que debe estar preguntando eh, a qué hora comienza el, el curso eh, y ahí ya le estoy mandando que ya estamos en vivo. Así que ahí pongo esto en el grupo. Estamos en vivo. Ahí está, Listo. Y los que desean se pueden ir sumando a este a este Facebook Live. Así que bueno, acá ya dejamos, hola Vero, ahí ya Vero ya está, eh, ya está incorporada a, a la transmisión de Facebook. Bueno, ¿cómo les va? Estamos en la sesión número 8 ya, eh, nos quedan poquitas sesiones, si no tengo mal el, el, el número creo que son tres sesiones más que nos quedan, creo que hasta el número 11 uh -huh. vamos a tener, eh, o sea que va a ser, eh, si hoy es 18... 25 vamos a tener hasta mediados de noviembre uh -huh. esta, este estudio. Hola Isaura, sí. ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo te va? Eh, ahí está Isaura desde Novolí también. Bueno, espero que se escuche bien, estoy utilizando ahora un, un micrófono que lo compré hoy, lo estoy estrenando. Hola María Laura, Miranda también está allí. <coughs> estoy estrenando el micrófono porque el anterior estaba teniendo una pequeña falla y estaba escuchando que daba como una descarga y no me, no me eh, resultaba muy, este, eh, muy confiable. Estaba haciendo una pequeña descarguita eh, y escuchaba eso. Hola, oh, Delia, ahí también se está sumando Delia, Heredia. Bendiciones. Eh, por eso cambié el micrófono y estoy intentando ver si esto funciona de otra manera. Díganme si lo están escuchando bien. Eh, si se escucha el sonido correctamente y si es así, perfecto. ¿Cómo les va muchachos? Acá tenemos eh, la compañía de los chicos que están viniendo, bendiciones. Bien, ¿qué les parece si ya damos inicio a esta sesión número 8 de jueces? Que va a comenzar, como ustedes lo habrán visto si eh, prestaron atención y si no, bueno, acá lo vamos a ir este, tratando, que se va a tratar del de principio de eh, la historia de Sansón como juez de Israel. ¿sí? La, el principio de la historia de Sansón como juez de Israel es lo que vamos a ver en esta sesión, porque vamos a estar viendo el capítulo 13, todo el capítulo 13, del versículo 1 al 25 de Jueces. ¿Les parece que oremos? Hacemos una oración y ya iniciamos esto, ¿sí? Oramos y le decimos, Señor, gracias por esta hermosa tarde, por este tiempo maravilloso que estamos compartiendo. Gracias porque la tecnología nos permite también estar eh, compartiendo con hermanos que están en otros lugares y, y aún así simultáneamente lo podemos hacer y aún con aquellos que también lo están haciendo desde sus casas y en los momentos en que pueden hacerlo también nos unimos en oración y te decimos gracias por todo lo que nos has dado, gracias por este libro, gracias porque cada vez que recurrimos a tu palabra siempre, nos terminás sorprendiendo, siempre tu Espíritu Santo nos ministra, siempre hay algo que nos deja eh, tu palabra y nos eh, habla profundamente a nuestro corazón. Por eso te agradecemos, te pedimos que nos ayudes en el transcurso de esta tarde, noche, y gracias porque hasta acá tu mano de poder se está viendo. Oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos que están padeciendo diferentes enfermedades. Oramos para que tu mano de sanidad esté actuando con poder. Señor, <coughs> dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y creemos, creemos que tu palabra se cumple. Gracias, bendito Dios. Oramos por nuestras hermanas, nuestros hermanos que están pasando momentos de enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, <coughs> yo estoy con un poco de tos hoy. No, no, no, no, no, no, no, no es... Eh, esto es este, simple tos de... Del, creo yo que es la post-gripe, que, que, sí, que, que gracias a Dios ya, está, ya estoy saliendo, pero eh, está un poco rebelde, no se quiere ir del todo, la gripe está ahí. Y, y bueno, me queda un poquito de, de esa este, congestión que tarda en salir. Hola oh, Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Qué bueno que puedes estar acá. Eh, bueno, les, les preguntaba a los que están ahí en, en el en el Facebook Live, si se está escuchando bien, si se está escuchando bien, bueno, les agradezco el, eh, este, el feedback para, para saber si esto está funcionando. Me contaba que cambié el micrófono porque el otro estaba dando una descarga, no sé si escucharon en los, en los videos, pero tenía una descarguita ahí que estaba siendo un poco molesta y no, no me terminó de, de cerrar eso. Bueno, vamos a jueces, dice Vero Ojeda, gracias Vero, sí, se escucha bien, bueno, eso ya... Es un milagro, así que ahí vamos. Jueces capítulo 13, versículo 1. Vamos a comenzar allí. Jueces capítulo 13, versículo 1. Dice, oh, hola Isabel, bendiciones. Qué bueno que estás ahí. Dice, yo te lo voy a leer en la versión eh, NTV. Dice que se escucha muy bien Isaura gracias. Gracias Isaura bien. Bueno, dice, bien. sí, jueces 13, 1... Yo estoy con la nueva traducción viviente, una eh, traducción... Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, pasen, tomen asiento. Eh, justo estamos comenzando, estamos jueces, capítulo 13, versículo 1, dice Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días... Vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, perdón, eh, un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan, su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces, dice el versículo 3 de Jueces 13: Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, Pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoah y el ángel de Dios se le apareció otra vez a su esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo, el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manúa regresó corriendo con su esposa y preguntó, ¿Eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó a él, soy yo. Entonces Manúa le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó, asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor, por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. El versículo 17 dice... Entonces manoa le preguntó al ángel del Señor, ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo Manoah y su esposa, su esposa se presentaron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera parecido ni habría dicho algo tan maravilloso ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán entre las ciudades de Sora y Estaol. ¿Sí? Así que ahí tenemos esta primera parte de eh, nuestro capítulo 13, o de la historia de Sansón. Si ustedes lograron ver, y espero que eh, así lo hayan hecho, y si no, bueno, vamos a tratar de, de recordarlo, el video que explicaba J. D. Greer, él contaba algunas características muy interesantes de este episodio, no o de esto que iba a acontecer en eh, Israel y él llama algo extraordinario porque sale de lo común, de todo lo que hemos visto por ahora en el libro de jueces. Eh, y acá comienza el, el PDF que les mandé, el PDF que corresponde a esta sesión. Dice, ¿se acuerda de algo que alguien hizo inesperadamente por usted? Como una fiesta sorpresa, de cumpleaños o un regalo. ¿Qué fue? ¿Y por qué les sorprendió? ¿Se acuerdan ustedes de algo que les haya sorprendido de alguien así? Sí. No, me dice allá, mira, como diciendo mmm, a mí. Y, y pone cara de triste como diciendo nunca me hicieron una fiestita sorpresa. Para tener en cuenta, ¿eh? ahí ya tenemos a alguien que hay que hacer una fiesta de sorpresa. <risa> ¿Eh? La fiesta de cumpleaños. ¿Sí, a vos te hicieron algo? Sí, sí ¿qué te hicieron? Cuando era muy chiquito, te había tenido, no sé, 5 o 6 años. sí. De año, y nosotros vivimos en Buenos Aires y viajó mi abuela, que vive justo ahora, a visitar. Ah, fue la abuela. Fue una sorpresa, qué lindo, ¿no? ¿Eh? Qué bueno esas, esas sorpresas. ¿Te pasó alguna vez alguna de esas sorpresas? No, dice. Cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños a veces son marcan, ¿no? Esos, esos regalitos que te hacen, ¿no? Qué bonito. Bueno. Acá dice que Dios... Estaba a punto de hacer algo que no se vio hacer. Porque hasta ahora Dios este, había trabajado en el libro de los jueces con personas que ya estaban, este, eh, de alguna manera, desarrolladas. ¿no? Eh, dice, uh, ver ojera, dice ahí de que, que le hicieron una fiesta de sorpresa, no vamos a decir en, en el cumpleaños número cuánto. Ella lo dijo, pero... Por ahí... Lo, eh, lo dejamos en reserva. Sí, lo dejamos en reserva porque, sé, por ahí a, a, algunos tienen algunas reservas, ¿no? Pero, eh, qué bueno que te hagan un, un eh, este un, un cumpleaños sorpresa, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Eh, es jovencita, Vero, Vero, queda. Es jovencita, así que bueno. Pero fíjense que este, acá Dios iba a hacer algo que no estaba dentro de los planes o por lo menos no era de la misma modalidad de lo que venía haciendo. Dios venía <coughs> levantando eh, jueces de aquellos que ya estaban desarrollándose como personas. Pero en este caso, el juez que está por levantar Dios todavía no había nacido. El juez que Dios estaba preparando todavía no había nacido. Y había otra este, eh, característica que también después lo vamos a desarrollar, que es algo que está faltando en este ciclo que ya se vio en, en, en la sesión anterior y que ahora se acentúa. ¿Qué es lo que está faltando acá que no está? Lo que nos dice J. De Grill es que en este caso tampoco hay arrepentimiento del pueblo. El pueblo no está arrepentido. El pueblo ya no está clamando a Dios. O sea... Recuerdan que venimos hablando de ese, ese, esa curva descendente de la espiritualidad de Israel que viene cada vez este, con, con menos énfasis y con menos este, fuerza y que ya en los últimos jueces ya no estaba tan, tan presente, eh? con Jefté también había pasado lo mismo y ahora con Sansón está pasando de nuevo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando de que no hay un arrepentimiento del pueblo. Dice María, ah, dice que no le afecta a ver Ojeda. ¿sí? Ella dijo que en la fiesta de los 40, de los 40, ¿sí? Y María Laura dice que en un cumple le pasó también una sorpresa. ¡Qué bueno! ¿Eh? Esa, esos amigos dice que le hicieron ahí una fiesta sorpresa. Estaría bueno, ¿no? Una fiestita sorpresa. ¿eh? Buenísimo. ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá que... que que Dios nos siga sorprendiendo cosas que, que nos gustan. Eh, no sé. Eh, por ahí te sorprende diciendo, te regalo un viaje. Oh. ¿A cuánto le gusta viajar? A mí me gusta dejar las dos manos. ¿no? Te regalo un viaje. Qué lindo, ¿no? Un viajecito. Bueno, y acá estamos viendo que Dios está por hacer algo nuevo y que lo que no está pasando es que el pueblo de Israel pide por una liberación, ya no está pidiendo. Y acá vemos que el nacimiento de Sansón va a estar marcado por un voto, ¿sí? un voto que tenía que hacerlo, que estaba pedido por el ángel del Señor. Esto del ángel del Señor es bastante eh, llamativo, porque algunos creen que esto termina siendo casi como una teofanía, para eh, los que este, son estudiosos de la Biblia, este término por ahí les resulta eh, muy familiar, pero para los que no están tan familiarizados, la teofanía sería una, eh, una caracterización o una corporalidad o una manifestación del mismo Dios en forma de ángel o algunos dicen es la misma característica del Hijo de Dios, por eso habla del ángel del Señor. ¿Vieron que no habla de un ángel, sino que no. habla del ángel del Él. Señor? ¿Sí? Y esto los este, eh, eruditos bíblicos, los estudiosos, lo toman como una posible manifestación del mismo Jesucristo. ¿Y por qué se cree esto? Bueno, ¿por qué? Porque si vemos las características del nacimiento de Sansón, tienen muchos puntos en común con el nacimiento de Jesucristo. Hay muchos puntos en común. ¿sí? Primero, la anunciación del de ángel, eh, primero a otra persona, ¿sí? a, a, la, a, a la mamá. En el caso de, este, de, de Sansón, a la mamá, fíjense que no se nombra a esta mujer sino que se le dice que es la esposa de Manoa. No tiene, o, o por lo menos este, el escritor de jueces no fue eh, eh, muy, muy perspicaz para poder el nombre, eh, sin embargo se dieron otros detalles, pero no el nombre de la esposa de Manoa. Y en el caso de María sí, encontramos que tiene también un encuentro con el ángel del Señor y también... Se le anuncia antes de la concepción. Fíjense que esto fue antes de la concepción. Interesante esto, ¿sí? Eh, pero en, en la anunciación de María se dice el ángel Gabriel. Claro, ahí se ahí nombra a un el ángel. ángel. No, se dice el ángel del no Señor. ahí tiene un nombre. Claro. Sí, y en este caso es el ángel del Señor. Eh, entonces, eh, lo que estaba faltando allí, que estamos viendo, eh, de. De, de, del origen de, de Sansón, eh, está suplido por la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos del periodo de gracia, cuando estudiamos la Biblia o estudiamos los periodos bíblicos, nosotros creemos que estamos en este momento en el período de la gracia. Uh -huh. ¿sí? El periodo anterior era el periodo de la ley, o el periodo donde estaba rigiendo la ley, donde se tenía en cuenta la ley de Moisés. En las dispensaciones, nosotros estaríamos en la dispensación de la gracia, donde estamos teniendo la gracia de este, la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿m? o a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, la gracia no es exclusiva del Nuevo Testamento, porque la gracia es parte del trato de Dios con su pueblo. Y acá estamos viendo gracia. ¿Por qué estamos viendo gracia acá en medio de este tiempo? Porque Dios se dispone a liberar a su pueblo, aún a pesar de que su pueblo no está dispuesto a reconocer su error. Dios quiere intervenir, y no solo que quiere intervenir, sino que envía a un juez y lo envía desde su origen, o sea, desde su concepción. Envía a un juez nuevo. Él quiere hacer algo nuevo. Y cambia, cambia su, eh, su manera o su formato. Esto es maravilloso porque eh, Dios siempre tiene algo nuevo. Nosotros somos los aburridos que eh, hacemos siempre lo mismo y, y queremos cosas nuevas, ¿no? Sí, somos un poco este, eh, eh, ambiguos en nuestra en nuestra personalidad, nos pasa a todos. Queremos hacer las mismas cosas y tener resultados diferentes. ¿No? Y, y, y si miramos el ejemplo de Dios, Dios jamás este, eh, eh, se va repitiendo. Dios siempre va haciendo cosas originales. Dios siempre termina siendo original. Esa es la gran ventaja que le saca Dios a, al enemigo, a Satanás. El enemigo repite las mismas estrategias... Dios siempre es creativo, Dios siempre hace cosas nuevas. Y dice, yo voy a hacer algo nuevo con Israel. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, voy a levantar a una persona que la voy a levantar desde la concepción, desde el inicio. Y voy a buscar lo, que, lo interesante de esto, porque a mí me encanta lo que pasa con, este, eh, con, con Sansón, pero que ya pasó, eh, Dios siempre quiere, el, el, no el camino más fácil, sino el camino que Él quiere hacer. ¿sí? Y a veces a nuestros eh, pensamientos es lo más complejo. Y Él se especializa en dar eh, vuelta a las situaciones que parecen imposibles. Entonces busca una persona, busca una mamá que es estéril. No busca una mamá fértil. No dice, bueno, voy a darle a esta mamá que ya tuvo ocho hijos, le da la posibilidad de que el noveno sea este, el, el juez de Israel. No, busca una que no haya tenido hijos, que le haya costado toda su vida y que, eh, como decía eh, ahí J. de Grir, eh, que en ese momento era casi, casi como un agravio social no tener hijos porque era algo totalmente eh, desvalorizado eh, para, para los matrimonios que no lograban tener su, su familia conformada. Eh, era como que este, no, no tenían bendición de Dios. Y Dios se encarga de cambiar ese paradigma. ¿Qué, nos, qué, qué esperanza tenemos acá, o por lo menos, qué podemos eh, sacar de esto? ¿no? Primero, vamos a, a sacar de que nosotros nunca vamos a comprender la mente de Dios. Nunca. Nunca. Eh, esto ya establezcámoslo como una regla. La mente de Dios es demasiado, demasiado este, eh, grande como para que nosotros podamos eh, comprender cómo la estructura de pensamiento de Dios funciona. No, no lo vamos a entender. Tampoco vamos a... Eh, Saber nunca lo que Dios puede terminar haciendo. ¿Y por qué te digo esto? Yo no sé lo que va a pasar en tu vida o en mi vida porque yo no lo sé. Y es, ese, esa incertidumbre me lleva a depender solamente de Dios porque yo no lo sé. Y yo no sé que si lo que estoy viviendo ahora, porque seguramente que al igual que me está pasando a mí, te está pasando a vos, que estás teniendo problemas. ¿Estás teniendo problemas? Dificultades, me hacen unas caras acá. E imagino las caras de los que están viendo ahí también por no. Este, levantando las cejas diciendo, mmm, ¿cuántos problemas le estoy teniendo? ¿Cuántas... Y cuántas cosas que miramos y decimos, esto no se arregla fácil. Una vez estábamos pescando con mis hijos, eh, que ya eran adolescentes, y se me dio por darle un, un par de riles que eran, no sé si conocen ustedes de pesca, pero esos no son los riles más sencillos, sino los otros, los un poquito este, con, con el tambor, eh, y, y bueno, y resulta que este, me pasé yo, en realidad con los riles de, de, de aceite, y, y se ve que este, estaban muy livianitos, y se armó el, los dos. Los dos hicieron una galleta con el... Este, con, con la línea, ¿no? con la tanza. Oh. Uno pudo desarmar, el otro no pude nunca desarmar la galleta. ¿Sí? Y claro, me pasé, en vez de estar pescando, me pasé desarmando galleta ustedes saben. Y no ¿viste? cuando vos querés pescar y tenés que estar, no estaba de mejor humor. Y cada vez que tengo un problema me acuerdo de esa galleta y digo, a veces estoy con, con, con, esa, con ese enriedo de te tanza y no puedo hacer lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer y tengo que estar desenredando y no le encuentro la vuelta y a veces los problemas son iguales o no o no no son iguales ahí y decimos ¿cómo sigue esto? y, y, y, y, y si sos ansioso como soy yo te va a pasar de que decís uy ¿cuándo termino de hacer esto porque quiero empezar a hacer lo otro y no puedo y oh. bueno así estamos y Dios se encarga, es especialista, en cambiar esas situaciones por situaciones maravillosas. Amén. ¿Y cuántos lo creen? Dicen, yo lo creo. Yo creo que Dios va a estar haciendo esto. Fíjate, este, eh, acá nos da este, algunos ejemplos de mujeres estériles. Tenemos eh, Génesis 18, eh, a ver, del 1, a 18 del 1 en adelante, a ver si... Tenemos el primer caso, este es súper conocido, ¿okay? Génesis 18, 1, a ver si lo leemos. Vamos a leer un par de versículos nomás, no vamos a leer todos. Al... Dice hasta el 15, pero vamos a leer ahí unos, unos poquitos versículos, ¿sí? A ver. A ver. Sara recibe la Dios. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del, cerca del en... Robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase. Deténganse aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma tres, Medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Cuando Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien le preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también está, también es muy viejo? Entonces el señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede ser una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo». Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reí. Oh, y bueno, ahí tenemos el caso de Sara. Un caso súper conocido para nosotros, los que este, ya tenemos eh, conocimiento bíblico, pero el caso de Sara ¿Qué? es un caso emblemático. Ahora, no queda solo en Sara. Si vos mirás... Ahí en el 25, del 19 al 21, a ver, ahí en el mismo Génesis 25, a ver, fíjate, Génesis 25, 19... Dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam, Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. O sea, la mamá de Isaac era estéril, la esposa de Isaac... Rebeca, también estéril, y no se queda ahí la cosa, porque vos decís, ah, bueno, una casualidad. No, no fue una casualidad. Fíjate lo que dice el 30, el 1 y el 2. El 30. Génesis 30, 1 y 2. Dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel, dice... ¿Acaso soy yo Dios? Le dijo, eres el que no te ha permitido tener hijos. ¿Sí? Ahí tenemos el otro caso. Re, este, Raquel también estéril, pero Raquel también le da hijos. Mira lo que dice el, del 22 al 24, del 30. Dice, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada. Y dio a luz un hijo, Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. O sea, acá tenemos la consecutividad, creo que, que, que está bien dicho así, este, de eh, Sara estéril, o Sara con dificultades para tener hijos. Rebeca... La nuera de Sara también con dificultades para tener hija. Y Raquel, con dificultad, la esposa querida por la que trabajó 14 años. Recuerden el, el, el tema de la y toda su, su maniobra para que este, su sobrino termine trabajando para él 14 años. Ahí tenemos justamente tres milagros. Que se van a sumar al milagro ahora de la esposa de Manoah o la mamá de Sansón. Se va a sumar a un cuarto milagro. Y si queremos nosotros este, revisar ahí, decimos: Bueno, Señor, vos tenés un propósito tremendo con esto. Y déjame decirte algo. Eh, Viste que eh, cuando en el Salmo 139. Dice, mi embrión, vieron tus ojos, habla del Señor. Yo creo que el Señor no nos deja a ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros pasa desapercibido para Dios. O sea, acá estamos viendo a hijos, a, a concepciones de personas que iban a ser maravillosas. ¿eh? A, vemos a, a Isaac, después vemos a Jacob y, y a Saúl, y después vemos a José... Y bueno, ahora estamos viendo a Sansón, vemos a Jesús, pero Dios no desperdicia ninguna oportunidad. Y Dios miró tu embrión cuando te estaban concibiendo o antes de concebirte, y Dios ya profetizó. Y Dios ya te puso nombre, y ya sabía qué nombre ibas a tener. No, no te pusieron tus padres el, el nombre, Dios ya te puso un nombre. Y ese nombre es el que te llama y Dios te dice vos sos mi hija, vos sos mi hijo. Y entonces cuando nosotros miramos todo esto decimos Señor, esto es una, una, una oportunidad de fe. Porque eh, es cierto que hay personas que le están pidiendo a Dios y hay matrimonios que le están pidiendo a Dios hijos. Y está buenísimo y que Dios te dé hijos. Y hay otros que le están diciendo, Señor, yo necesito en este tiempo que vos puedas estar haciendo cosas nuevas en mí. Los hijos son la bendición de Dios para la familia. Y a veces nosotros necesitamos la bendición de Dios, ya no concibiendo hijos, porque decimos, bueno, ya no quiero tener más hijos, Señor, gracias por lo que me diste, pero necesito bendición para mi familia. Y necesito que esa bendición venga así como vino Sansón, como vino Jesús, con bendición, con profecía, con palabra, con propósito. Y yo creo que Dios quiere hacer eso. Así que, tomalo y decir Señor, este es un tiempo de nuevos proyectos, nuevos nacimientos, nuevos hijos en el espíritu. Y en la carne también, ojalá. ¿eh? Más Samuel nacimientos. Samuel. Samuel. Samuel. Eh, Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Claro. Sí. Samuel. Claro, ¿no? si tenemos varios casos. no. Sí. Entonces, Sansón tiene parámetros únicos en su vida. Y él tenía que ser, justamente, hay una palabrita que algunos la confunden con Jesús. Jesús era nazareno por Nazaret. Sí. ¿eh? Pero este, eh, este muchacho tenía que ser nazareo. ¿Qué era el nazareo? El nazareo era un voto que se hacía para las personas mayores, era un voto que tenía este, toda una, eh, eh, una santificación, uh -huh. no solo por lo espiritual, sino por apartarse sobre todo de este, las cosas impuras, y en este caso lo que se tomaba como impuro era todo lo que tenía que ver con las bebidas alcohólicas, uh -huh. o las bebidas derivadas de la uva, ni siquiera el mosto podía tomar, o sea, uh -huh. el jugo de uva no lo podía tomar, uh -huh. ¿eh? tenía que estar totalmente separado de eso, tenía una característica, tampoco se podía cortar el cabello. El cabello tenía que tenerlo este, siempre este, sin cortar. Ese hijo tenía que tener estas características. Cuando veamos el, los próximos capítulos, vamos a ver que Sansón, al final, no termina respetando del todo su voto. Lo único que termina respetando es el, lo del de cabello, pero después no no respeta lo del alcohol no respeta lo de no tocar a, a, a las eh, eh, a las personas sí. o a los animales muertos no respeta eso no lo respeta y volvemos a ver decimos señor aún así este quisiste eh, eh, seguir usando a, a Sansón es enamora de, en de la Lila bueno después vamos a ver ahí algunas algunas circunstancias no ¿Qué pasa con Manoa, que es el papá? Manoa tiene eh, el, promedio, eh, el promedio espiritual de Israel. O sea, Manoa nos muestra un poquito este, el termómetro espiritual de Israel. ¿Cómo estaba Israel? Como Manoa. Manoa no termina creyéndole a la, a la esposa. J.D. Grir le da con un caño a la esposa. No sé si viste sí. el... Sí. ¿Sí? Casi que dice que era como... Este, Dada al vino, hola, está ahí Norma Edith eh, Moreira, qué bueno. Sí, porque viste que, que, que dice que por eso le dice lo del vino, que no tome, bueno. Eh, yo no sé si es tan así, yo sería un poquito más cauto. Eh, no, no diría que esta este, mujer eh, haya sido una mala mujer, no, no, no creo. Eh, sí creo que el, la preparación tenía que ver con eh, el voto nazarío que iba a tener... Eh, Sansón, y creo que esta era una característica no solo de la esposa de, de, de Manoa, sino de, de toda la población de, de Israel, que todo Israel estaba un poco en decadencia espiritual, no era una característica este, particular de la esposa, sino que era así. Es más, fíjense que Manoah no le cree y este, le pide a Dios, le dice, bueno, eh, Dios, mostrame si esto realmente es verdad. Y Dios, al igual... ¿Se acuerdan que con Gedeón pasa lo mismo? Dios, al igual que con Gedeón, no se ofende. Y Dios le eh, vuelve a contestar y le vuelve a dar una señal. Y dice, bueno, ya que vos estás este, un poquito dubitativo, vamos a darte la señal de que vos puedas este, totalmente confiar en Dios. Porque hago hincapié en esto. A veces, a nosotros... También nos pasa que necesitamos, viste como la, la vacuna del COVID, que necesitamos los refuerzos, uh -huh. ¿Sí? algunos van por la quinta ya, ¿no? Sí, ¿Sí? yo todavía tengo que darme la tercera. Todavía. Estoy postergándola y todavía no me, no me doy la tercera. Pero algunos van por la quinta ya y no sé si sexta, ¿no? Este, eh, y a veces necesitamos el refuerzo de, de, de fe, ¿o no? Uh -huh. El refuerzo de, de, de, de vacuna de Dios, de vacuna de... De fortaleza y de, de, de firmeza espiritual. Y, y no está mal pedirlo. Porque a veces por no pasar por por este, por debilidad espiritual nos perdemos bendiciones. ¿Sí? A, mí, a mí me gusta eh, una, una frase que dice el pastor Aníbal, si hay más lo quiero. Y está buena esa frase, ¿no? Eh, o sea, si me pierdo de algo no va a ser porque no lo intenté o porque no quise, o sea, si me pierdo de algo es bueno porque, porque me la tenía que perder, pero si, si lo puedo hacer, voy y lo hago, y lo hago y lo busco. Bueno, si estás en, en duda de lo que Dios te está pidiendo, de lo que Dios te está mostrando, de lo que Dios te está hablando, y querés reforzar y decir, Señor, mostrame de otra manera que eh, lo que me estás diciendo es tuyo, no te preocupes. No te preocupes ni tengas vergüenza. No está mal pedir una segunda, una tercera, una cuarta confirmación de parte de Dios. No está mal. ¿Vieron que Josué, el gran líder, necesitó muchas veces que Dios le diga, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente? ¿Por qué piensan ustedes que pasó eso? Porque Josué necesitaba un refuerzo. Y Josué... Yo me identifico mucho con Josué porque este, no todos tenemos esa eh, enjundia espiritual. Viste que hay algunos que son supermandados y este, claro, es como que este, rápido enciende el fuego. No, yo soy un poco más este, lentito y necesito eh, un poco más de refuerzo. No, este eh, es, es cierto. Una vez que enciende, enciende bien, viste como los gasoleros, no. ¿Eh? Los gasoleros que, que, que, que caen en el cien y, ah. y no, no arranca, no arranca, no arranca. Bueno, cuando miramos esto, este, eh, la verdad es que decimos, bueno, parece que Dios no se ofende por esto. De hecho no se ofendió. Uh -huh. Y le contestó y fue y, y volvió de nuevo el ángel del Señor a presentarse. Y bueno, Manoa. Parece que no entendió muy bien con quién estaba hablando. Eh, estaba un poco eh, perdido espiritualmente. Él quería eh, que le diga el nombre. Vieron que no le quiso dar el nombre. No, le dijo: No, no, es demasiado importante el nombre. No lo vas a entender, Manoa. Esto, viste, no, no estás. Eh, no te da el, eh, el caché. De, de, de, de, ¿eh? No, no podés. ¿eh? No, no. Vos estás en. En otro nivel le, le quiso decir, ¿no? Así que quédate tranquilo, eh, así que lo dejamos acá. Y fíjense que este, eh, le quiere dar una ofrenda y, y dice, bueno, ¿por qué no le ofrendas a Dios? ¿O por qué no haces un, un, un sacrificio? Ahí la versión que leímos nosotros es la versión, la NTV, pero creo que la eh, Reina Valera habla de un holocausto, de un holocausto a Dios, ¿sí? Dice así, ¿no? Sí. ¿Eh? Claro, ¿por qué no haces un holocausto? ¿Eh? Le está diciendo, bueno, ¿por qué no presentás una ofrenda de holocausto a Dios y lo haces de una manera correcta y este, no, no, no cometemos ningún eh, error o, o no cometemos ninguna digresión espiritual? Y bueno, eh, ahí preparan, le preparan un cabrito, eh, le preparan una, eh, una ofrenda y sucede algo maravilloso. Mientras están este, eh, ahí en, en medio del fuego, mientras este, están elevando esa, eh, ese, ese holocausto, el ángel del Señor se va entre medio del humo, en medio del fuego, pum, pum, se va. Este, asciende y se va, y ahí le vienen todos los temores a Manoa. Manoa dice, oh, ya está, fuimos. Sentencia de muerte. Sí, me sí me viste que de dice, de... ya está, viste, no sé qué flores te gustan, parecía que le estaba preguntando. <risa> Preparemos porque ya estamos este, con poco margen, nos queda poco hilo. Eh, pero vos fíjate que eh, ahí tiene una... Y, y por eso este, creo que al, al final eh, J. D. Greer este, le reconoce algo lindo a la, a la esposa de Manoa, porque ella es la que tiene un poquito más de, de, de lucidez espiritual uh -huh. y le dice mirá, no te hagas problema porque si Dios no hubiera querido este, eh, consumir lo hubiera hecho del principio y sin embargo uh -huh. nos está mandando a que tengamos un hijo así que uh -huh. no quédate tranquilo viste baja un cambio a veces necesitamos eh, la ayuda de, de, de, de nuestra esposa o nuestro esposo este, o si no de, de, de alguien este, que nos tranquilice espiritualmente. ¿sí? ¿Cuánto necesitamos? Yo necesito, ¿viste? a veces. Eh, esa palabra que me, que me da un poco de, de tranquilidad, ah, bueno, sí, tienes razón, ya está. ¿Eh? Y ahí Manuel, como que se tranquiliza y dice, bueno, parece que la cosa viene así, y, y, y la esposa dice, bueno, vamos a prepararnos y vamos a tener a este niño, vamos a ver. Ahora, eh, si miramos... Al, al final de lo que, o de la aplicación que ahí nos da, porque ya, ya vamos a ir eh, cerrando esto J. De Gris, él nos habla de eh, apuntar, o de que todo está apuntando en el Libro de los Jueces, a el Salvador Supremo que va a ser Jesucristo. Uh -huh. ¿sí? Y aún la vida de Sansón va a ser este, una, eh, un, un prototipo de lo que iba a ser Jesús. Y que Jesús iba a ser el único Salvador que iba a, a, a tener realmente eficacia en su ministerio. Pero hay algo que destaca él, y él destaca que en el versículo 5 de, el, eh, eh, de Jueces este, 13, si ustedes lo tienen ahí, versículo 5 dice, «Quedarás embarazado y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo de su nacimiento». él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. ¿Por qué es importante esa expresión verbal, comenzará, este, que, que está diciendo allí? ¿Por qué? Porque era el principio, era el principio de una libertad espiritual que necesitaba Israel. Sí, él este, hace el, el prototipo de, eh, de los filisteos como eh, un pueblo totalmente avanzado, un pueblo que tenía eh, armamentos de hierro, que eh, eh, tenía otra, otro nivel eh, eh, de, de, de preparación para la guerra o de preparación militar, y que aún así Dios iba a liberar y que iba a usar a Sansón para hacer el principio. Y de hecho, ese principio iba a estar de alguna manera profetizando la llegada del Mesías, que iba a ser el que nos iba a traer... La libertad total iba a comenzar. Y, y, y con esa palabra, él nos está diciendo bueno que hay una esperanza, o una esperanza mesiánica del de Mesías que iba a venir a traer una libertad eficaz para cada uno de nosotros, o una liberación eficaz. Y bueno, Dios va a usar a Sansón a pesar de todos sus errores. Y nos queda esperanza a nosotros, ¿no? Si sí, Dios usó a Sansón, una persona que ya lo vamos a estar viendo ahora, en la semana que viene, que va a tener dificultades en lo espiritual, dificultades en lo, este, en lo relacional, eh, va a tener dificultades con sus padres, va a tener dificultades con sus eh, con ciudadanos, con sus eh, eh, personas este, allegadas, eh, va a tener dificultades obviamente con los filisteos, y aún no va a tener este, muy cuerda su, eh, su mentalidad espiritual para decir, bueno, yo no me tengo que juntar con las chicas de, este, de, de, del, del bando enemigo y no, este, ya lo vamos a ver que, que, que, bueno, que va a sucumbir en los, este, en los brazos de las filisteas. Y bueno, miramos y decimos cómo se parece a muchos de nosotros, a nosotros mismos. Miramos el espejo, decimos, ¿cómo, ¿cómo estamos? no Decimos, ¿cómo viene la historia? Y claro, y ahí nos, nos pega un poquitito, ¿no? Vamos a agradecerle, Señor, porque la gracia de Dios nunca se terminó. Eso es maravilloso. La misericordia de Dios siempre se mantuvo y el propósito de Dios sigue adelante a pesar de nosotros mismos. Porque el propósito de Dios siguió a pesar de las mismas fallas de Sansón. El propósito de Dios va a seguir adelante. Así que lo que Dios dijo se va a cumplir. Amén. Lo que Dios propuso se va a hacer. Amén. Así que si le creemos a Dios en este tiempo, vamos a extender nuestras estacas de fe. Y vamos a decir, Señor, vos vas a estar orando. Oramos bueno. y cerramos, este, porque la semana que viene va a ser un poquito más, más intenso, ¿no? Esta es como la introducción así, un poquito más este, light. O sea, la semana que viene viene un poquito más este, eh, cargado de información. sí, de sí. Hablar, Para mí, ¿por qué le preguntó él el nombre al ángel del Señor? Porque la mujer en el versículo 6 le dice, sí. la mujer corrió a decirle a su esposo, «Se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios» daba miedo mi, verlo. Le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Claro. Entonces, como ella no le dijo... A él le sembró la duda al esposo también. No claro. me dijo su nombre. Entonces, él... ¿Cómo te llamas? Porque ella hizo hincapié. No me, no me dijo su nombre. Tenés razón, claro, claro. ¿Eh? Y sí. Así que ahí estaba... Conocer él iba a querer ir a y claro. permitía la adoración. Claro. Pero ahí, es sí, Sí, sí, sí. Evidentemente ahí hay este, este, una, eh, una manifestación de lo que, de, del nivel espiritual, en, tanto en Manoa como en su esposa, por eso hablábamos de este, ese promedio espiritual que ellos revelan con sus actitudes, que evidentemente era el, el, el común de, de la sociedad en ese momento y que si lo, nos ponemos a hilar finito es un poco el común también de nosotros ahora. Los jueces o el periodo de los jueces este, no está muy distante de lo que estamos viviendo hoy, eh, no está muy distante inclusive de la realidad espiritual de nuestra sociedad y de aquellos que conocen a Dios, si lo comparamos con el pueblo de Dios, pero bueno. Esto es, es algo para, para después ahondar, pero creo que nos refleja especialmente eh, y llamativamente muy bien este libro. Eh, miramos y decimos, uy, tenemos muchas características similares, eh, no, no, no estamos tan lejos de compararnos con el periodo de los jueces. Pero bueno, oramos. ¿sí? Señor, gracias por esta noche, gracias porque nos ayudás, gracias aún porque... Al mirar la, la vida de Sansón, vemos eh, muchas similitudes con lo que pasó con Jesucristo y con los milagros que siempre estuviste dispuesto a hacer y que lo vas a seguir haciendo, Señor. Por eso, en esta noche nos animamos a pararnos en la fe, en esa fe que, que tenemos en vos y agradecerte porque en este tiempo, Señor, vos vas a levantar propósitos en nuestras vidas. En cada una de nuestras vidas y de nuestras familias vas a levantar propósitos, vas a ensanchar las familias, tanto en la parte eh, espiritual, aún también, Señor, como aquellos que te están pidiendo hijos, hijas, para poder conformar una familia, eh, una familia eh, armoni armoniosa, Señor. Yo sé que eh, vos vas a estar tratando cada problema, Señor, y en este tiempo aún la esterilidad física y la esterilidad espiritual se van a comenzar a modificar, Señor. Y van a ser momentos de tus milagros para que podamos concebir lo que hasta este tiempo no lo hemos hecho, Señor. Vos vas a estar haciendo que cada uno de nosotros podamos tener propósitos en ti y confiar y creer en ti, Señor. Danos esa eh, capacidad, Señor, de reconocer cómo estamos, y de pedirte a vos que nos comiences a, a ministrar, Señor, que nos comiences a liberar de aquellas opresiones que por ahí en nuestras vidas todavía no, no lo hemos hecho, Señor. Gracias, gracias porque sos tan bueno, Dios, y gracias porque tu gracia estuvo obrando antes, está obrando ahora y va a seguir obrando, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos, te bendecimos. Y te pedimos que nos ayudes en este último tramo de este maravilloso libro. En tu nombre, Jesús. Amén. amén. Amén. amén Bueno, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en forma presencial. Y a los que nos estuvieron, hola Hilda, Hilda Belis ahí también desde Buenos Aires, Vero, Norma, María Laura, eh, gracias, gracias Isaura, Isabel Funes, Delia, eh, gracias por estar allí en, en forma este, presencial también desde la virtualidad. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo martes, ¿eh? si el Señor lo permite. Y bueno, vamos con la segunda parte de Sansón. Van a ser tres partes, ¿sí? Vamos con la segunda que este, va a tener su, su, lindo, su lindo desarrollo. Así que nos vemos. ¿eh? Bueno, bendiciones.